En la vida, como en el deporte, visitan. Quiero besala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, guisar igualdad, verdintasuna, gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.